Establecimos algunas tareas en este tiempo, y en estas tareas, en el tiempo, primero estaba la presencia o fortalecer la presencia de los controles militares y policiales. Establecimos un mando unificado, hay 240 elementos de policía y fuerzas armadas dedicadas a, dedicados a estas funciones de control. Eh, hemos, de forma paralela e inclusive con anterioridad, iniciado los procesos de investigación y de judicialización sobre las actividades mineras ilegales. Se estableció la demolición de los cuatro bloques y retiro de escombros de la escuela eh, afectada. Eh, esto ya se ha cumplido totalmente. Y para finales de este mes, es lo que vamos a evidenciar también el día de hoy, los, el cumplimiento de los trabajos por parte del INIGEM, que es la obra de remediación en este socavón. Basados en esos informes que se tengan, ya hay, eh, el, el equipo de trabajo establecerá cuáles van a ser, considerando el informe técnico y considerando también el desarrollo, de, en este caso de Saruma y Portobelo como, como cantones, qué acciones y dónde se focalizarán las acciones para poder remediar los daños causados y que no suceda lo que ha, desafortunadamente ha sucedido en Saruma y las afectaciones que tenemos en Saruma. Desafortunadamente, y hay que decirlo, ninguna, ninguna de las concesiones que estaban en la zona tienen todos los permisos en regla. Son unas que tenían los permisos de concesión, pero no tenían los permisos que otorga la Cenagua o que otorga el Medio Ambiente. Entonces, con el Presidente de la República, esta situación fue expuesta al señor Presidente de la República el Presidente de la República ha dispuesto que se dé una prórroga de tres meses para que estas concesiones, las que no influyen, las que no eh, tienen sus labores mineras para o apuntan hacia la zona de Zaruma, tienen tres meses para poder regularizar sus permisos tanto de medio ambiente como de la Senado.